Manuel Carrasco y René Ramos, los cómplices de la pedida de mano de Sergio Ramos a Pilar Rubio. Horas después de hacer público que pasará por el altar con Pilar Rubio, el futbolista ha querido agradecer a aquellos que hicieron posible la sorpresa que le dio a su pareja. Después de varios años juntos, Sergio Ramos se ha lanzado a dar el gran paso de pedir matrimonio a su pareja, la presentadora Pilar Rubio. Esta petición de mano del futbolista se produce en un gran momento ya que en el pasado mes de marzo se convirtieron en padres de su tercer hijo. Aunque el futbolista del Real Madrid no se ha querido olvidar de dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que la sorpresa a su prometida fuera perfecta. Por ello, Ramos ha subido a su cuenta de Instagram unas cuantas imágenes con sus cómplices que lograron hacer realidad el día más feliz de su vida. No quiero dejar pasar el día sin dar las gracias a mis cómplices, los que me ayudaron a preparar la sorpresa más especial de mi vida. Gracias, chicos. Gracias bro, arroba René Ramos oficial. Os quiero, ha escrito el deportista en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes en las que destacan el cantante Manu Carrasco y su hermano René Ramos. Una pareja sólida. Sergio Ramos y Pilar Rubio se conocieron en uno de los momentos más especiales para el futbolista, ya que fue en la celebración de la Eurocopa de 2012 cuando se vieron por primera vez. Desde aquel momento la pareja ha sido inseparable y Rubio ha estado en todo momento al lado del madridista apoyándole, tanto en sus triunfos como en sus derrotas desde las gradas.